Vídeo de instrucción del Concord Lounge. Empiece con tranquilidad, permite al caballo que camine relajadamente a su alrededor para así poder acostumbrarse a la Concord Lounge. No mantenga sus manos demasiado bajas, pero simétricas y a nivel igual delante de su cuerpo. La Concord -Lons puede cogerse de una o por dos manos. Utilice un látigo ligero. Al cambiar de mano, acorte la muserola de trabajo al otro lado de la embocadura. Para algunos caballos esto no es necesario. Puede probarlo y averiguar de qué forma el caballo se siente más a gusto. Al trabajar a la cuerda con un rosal, no hace falta acortar la muserola de trabajo para embocadura. También cambie de lado la cuerda de trabajo. Esta tiene que ser atada por la cabeza para que pueda llevar el cuello y la cabeza del caballo más hacia arriba en cuanto esto sea necesario. Siempre cuiden que la Concord Lange se mantenga detrás de la cuerda de trabajo. Antes de cambiar de lado siempre enrolle la cuerda de trabajo y la Concorde Longe. El fin es de llevar la cabeza y el cuello del caballo en una posición horizontal y de no dejar andar el caballo en una posición demasiado baja, porque de esa forma se pierde la tensión positiva en la línea superior. Al final del trabajo Puede permitir que el caballo baje totalmente la cabeza para que pueda estirarse. Ponga el caballo en marcha para crear una buena conexión con la concord que el caballo luego adaptará. Sírvase siempre de la cuerda de trabajo para dirigir al caballo y aminorar el paso o para posicionar la cabeza y el cuello más hacia arriba. No actúe mucho sobre la cordlonge. Manteniendo el tempo justo, siempre ejerce la misma presión sobre el Concord Lange que sobre la cuerda de trabajo, de modo que el caballo pueda encontrar su posición correcta. Al utilizar la Concord Lange correctamente, le da un poco la misma sensación que echar una cometa. Cuando el caballo se mueve correctamente, no se preocupe si la Concord Lange se afloje un poco. Fíjese bien cuál es el tiempo que mejor le va a su caballo para moverse de forma correcta. Cambiando el tiempo al inicio del trabajo, le permitirá de descubrir en cuánto su caballo encuentra la conexión correcta. Si su caballo lleva la cabeza demasiado hacia abajo, reduzca el tempo. Su sitio en el círculo es a la altura de la cabeza del caballo y puede seguir al caballo un poco.